el documento no está aquí, pero le puedo decir de memoria que entiendo que fue cerca al mes de junio del año 2021. ¿De si mes? nos da un tiempo razonable, con mucho gusto se lo proveemos. Pero mi mejor recuerdo es que fue en verano del 2021. En verano del 2021 le pregunto una vez usted contactada en verano del 2021 antes de que el distrito tomase la decisión de, de engage, de involucrarse en esta actividad, hubo reuniones adicionales, no. o, o sea que con un simple referido el distrito dio por bueno y, y entró en, en este proyecto para fin de año. No, nosotros a consecuencia de la conversación y el acercamiento inicial solicitamos el documento de, de, de que le menciono una vez evaluado el documento. Entonces hubo unas conversaciones ulteriores para aclarar ciertos detalles y cierta información adicional, y es entonces que yo entiendo que en efecto el evento, era un evento que iba a tener excelentes resultados para conversaciones telefónicas, supongo, entonces. Telefónicas, ciertamente. O sea, que podemos decir que no hubo reuniones ulteriores, pero hubo comunicación co presenciales, con el no, pero sí conversamos del tema. Entonces, directora, una vez la Autoridad para el Distrito de Convenciones determina que esta actividad es buena. Le tengo que preguntar cuál fue el racional para que la Junta de Directores de la Autoridad para el Distrito de Convenciones optara por activar la cláusula de no celebración de subasta para este evento. Una solicitud que está servidora de ISO en carácter de director ejecutiva, eso esos efectos. Ellos evaluaron la solicitud los fundamentos por los cuales se estaba solicitando y aprobaron la solicitud dicha. ¿Cuáles fueron los elementos de su señoría para determinar que no se iban a utilizar los mecanismos de subasta para esta actividad? Para determinar la recomendación. La recomendación de, esta de no celebrar subasta formal para las contrataciones análisis, vinculadas a este. Evento. El análisis que se hizo, primeramente, es que el evento de Dick Clark Productions es un evento que solamente lo realiza Dick Clark Productions. No existe ningún otro productor en el mundo que tenga los derechos sobre este evento. Así que en ese sentido, entendiendo que lo que queríamos traer a Puerto Rico era un evento que gozara de la reputación y de la credibilidad que tiene este evento que cumple 50 años en el 2021, pues entendimos que no había manera de hacer un proceso eh, de subasta, pues porque ciertamente no existía nadie más con la capacidad de hacer el evento. Pero para la celebración de este evento, hay otras contrataciones que se tienen que hacer que pensaría yo que requieren subasta en el documento que usted complementa, no la ponencia, sino el requerimiento de información, el 578 usted nos grafica dos conceptos, uno de 650 mil dólares para la contratación de bailarinas, en eh, si nos consiguen el documento, por favor, a la comisión, para citarlo con las cantidades exactas y los conceptos, yo debería suponer... Usted nos somete un anejo número 4, recibido en octubre 28, es este. A ver si ¿verdad? con la referencia visual lo tiene consigo. Y tiene tres conceptos para el cual hay que hacer unos pagos y respectivamente, si son fondos estatales o federales, que más adelante entraremos a eso. Yo puedo comprender, o mejor dicho, antes de comprender lo único del proveedor de servicios a contratar, el Big Card Production, que usted sepa, antes de esta celebración no había ocurrido en Puerto Rico, una actividad igual de este señor, o sea, es la primera vez que se contrata Dick Clark Productions en sus 50 años que han hecho este evento. No sabría contestarle esa pregunta, sí puedo decirle que es la primera vez que se celebra en Puerto Rico el evento de Dick Clark de despedida de año. ¿Cómo? Este reconozco al compañero Bernardo que le damos los buenos días del Movimiento Victoria Ciudadana. Le pregunto. Hay una asignación, una partida de 650 mil dólares identificada como costos de producción de eventos, local PR event extension, extensión local, no sé si public relations o de Puerto Rico, eh, costos de producción, additional local musical performers, dancers and hosts, 650 mil dólares. Esa partida, también usted entendió que esa partida podía quedar liberada del requisito de subasta, porque ya estamos hablando que aquí hay múltiples compañías de producción local, las cuales pudieron haber licitado por los 650 mil dólares. Ciertamente sí, quiero aclarar que este documento que usted tiene, que fue el que se nos requirió, sufrió unos cambios, la partida de 650 mil dólares aumentó en ese momento a 750 mil. Y en la partida de abajo, que son los, 6, los 675 mil dólares que eran los del DEMO para el esfuerzo publicitario, disminuyó a 575 mil dólares. Muy bien. O sea que ahora los costos de producción de eventos, contratación de talento, música y bailarines aumentó a 750 mil. Y posteriormente hubo un aumento adicional de 800 mil dólares. Así que el número o sea, total para esa partida es un dólares. O sea que de 3.6 originales que costaba este evento sí. ahora tiene 4.4. 4.4 millones. Y de nuevo, ¿por qué no se celebró una subasta para los 750 mil dólares de productores locales? Que en Puerto Rico hay más de uno. No se celebró la subasta porque la ley que establece, o sea, la ley que crea el Distrito de Centro de Convenciones le da la facultad al director ejecutivo de acudir a la Junta de Directores. La Junta de Directores aprobó y autorizó a esta servidora a proceder con todas las contrataciones que fueran necesarias para el proyecto. Bueno. Así que en ese sentido, por esa razón, no, no se llevó un proceso de subasta. ¿Quién es la casa productora que se llevó el contrato? Tony Mogena. El nombre de la corporación es Air Events. Le vamos a solicitar que nos presente el contrato de don Tony Mogena dentro de los próximos cinco días, si le parece el término razonable. Con mucho gusto. Muchas gracias. Tengo que aclarar que el, el contrato todavía no está firmado. Estamos en las últimas negociaciones. A tres semanas del evento. A tres semanas del evento. ¿Cuál será el trabajo que realizará don Tony Mogena? Don Tony Mogena tiene el trabajo de hacer una producción. Si me permite explicarle la logística Por del favor. evento, porque es que si no okay. va a ser bien complejo que, ¿verdad? que pueda llevar el mensaje adecuadamente. El evento es una fiesta de pueblo de la cual Dick Clark y la despedida de año con el ball es un elemento. Va a haber una tarima dentro del distrito de T-Mobile, donde se va a estar presentando Daddy Yankee, que es la tarima que está produciendo Dick Clark y es la tarima que va a tener una un broadcasting en una pero si sí, la transmisión de eventos pero gracias. perdone que le interrumpa y a lo mejor si interactuamos mientras hablamos yo puedo graficar mejor pero es que el distrito Timóvil tiene una tarima el distrito Timóvil tiene una tarima donde el gobernador prende el switch que esto está permanentemente ahí con las pantallas y el techo tiene pantallas allí hay es como que una... yo no he dicho lo contrario en efecto estipulo que existe una tarima allí. lo que pasa pero... es que va a haber dos tarimas ah. Va a haber dos tarimas. Está la tarima donde se va a estar presentando el espectáculo de Dick Clark, que es el que se va a transmitir a los Estados Unidos y a países de Latinoamérica, donde la presentación principal es la presentación de Daddy Yankee. Va a haber una segunda tarima que la está produciendo Tony Mogena. De igual manera, hay una tarima en el área de afuera del distrito que también la está produciendo Tony Mogena, que va con una transmisión local a través de Telemundo. Así que en ese sentido, la producción de Dick Clark está encargada de montar el espectáculo que va a ser transmitido en los Estados Unidos y la producción de Conimogena está encargada de presentar el elemento de la fiesta de pueblo para prepararla adecuadamente para la transmisión local en TeleMundo. Es que por primera vez tomamos conocimiento porque se desconocía que iba a haber una transmisión local, nos, nos damos por enterados. Con relación al artista del género urbano que usted menciona, ¿quién es el contratante? ¿Dick Clark o Tony Mujer? Dick Clark, el contrato con Dick Clark establece que a ellos se les pagó la cantidad de 2.275.000 dólares, es mi mejor recuerdo, y esa cantidad de dinero incluía la contratación del talento, la contratación de la animadora, que ya se sabe que va a ser Roselyn Sánchez, todos los gastos de producción relacionados a poder eh, montar ¿verdad? ese evento para la transmisión adecuada a los Estados Unidos y otros gastos relacionados a la misma. Abro un paréntesis con relación al documento de Anejo 4 que estamos repasando. Usted también complementó un informe. Eh, discúlpame, eh, eh, Bernardo. Se le prometió un expediente. Okay. Usted me permite aclarar algo rápido que se ¿Cómo me no olvidó no? decir. Cuando hablamos del contrato de Mojena en cuanto a no haber cumplido con el requisito de subasta. Sí que le contesté que la Junta lo faculta de esa manera y la ley orgánica de la autoridad, en adición a eso se solicitó una dispensa a OGP conforme establece la orden ejecutiva, pues, pidiendo permisos para en efecto proceder con la contratación y la determinación de OGP. Fue una eh, afirmativa concediéndonos la dispensa solicitada, también le podemos someter esa documentación. Por favor, porque no formó parte de los documentos que usted nos trajo. Así porque que fue si posterior a próximo... a la, al requerimiento. Y que quede claro que no tenemos ningún cuestionamiento particular sobre Tony Mojena Production, pero hay que dejar el récord claro que no es la única casa productora de eventos en Puerto Rico. Pudo haber sido Paco López, pudo haber sido eh, Múltiples, por, por, por dar un listado de nombres, ¿verdad? Pero, pero ¿verdad? Pues esa fue la determinación y así, y así lo, lo hacemos juntar para Réctor. Con relación al, al paquete promocional o media coverage, de, de, de este evento, usted la entrega de documentos que incluye el anexo 4. Y es que quería saber, hay una gráfica, es un papel legal acostado Ajá. que tiene múltiples unas letras microscópicas, sí. enlaces, enlaces. <coughs> eh, eh, ¿Qué es esto? O sea, ¿esto es una, una bitácora de, de cobertura de medios? Necesito autenticar esto, o sea, ¿este, este documento que es? Ok, cuando se hace inversión de fondos en eventos cuya maximización principal va a ser la exposición en los medios, nosotros siempre utilizamos el mecanismo de llevar algún tipo de récord de, de cuántas personas o cuántos medios recogieron la noticia. Así que en este momento, esa bitácora que usted tiene es a consecuencia. No, bueno, no, bendito. Hay agua ahí, está muy fría y hay café también. Esa ¿no? bitácora es a consecuencia de la conferencia de prensa que se hizo el día 7 de octubre, que obviamente pues, fue cubierta con un montón de medios locales e internacionales. Y esa recopilación que usted tiene ahí es un listado que comprende las personas que hasta ese momento habían recogido la noticia. ¿Y quién preparó esta bitácora? El, ¿Su equipo de trabajo? Esa bitácora la prepara el DMO, porque es la persona encargada de darle publicidad a la actividad y a quien se le va a pedir cuenta en cuanto a cuál fue el resultado de esa publicidad. Continuamos de nuevo con, con, con los gastos. Directora, ahora pasamos al gasto original de 675 mil dólares a favor del DMO, que ahora es de 575 mil, porque nos notificó que hay un menos 100 mil dólares. Eh, y hay una serie de responsabilidades que tiene la Organización para el Mercadeo de Destino, que incluye amplificación, anuncios, seguimiento a los planes mediáticos. Eh, fan trips, que esos son viajes que el, el, el DMO paga para que gente venga aquí a promocionar el, el, el evento. Eh, gastos relacionados al viaje, host, host trión. viaje de talentos. Le pregunto aquí, son los primeros 290 mil dólares. ¿Usted Ajá. tiene alguna razón por la cual...? El DMU tiene que pagar el viaje de los talentos si fueron contratados por Dick Clark, como usted me informó hace dos preguntas atrás. Lo que pasa es que esto es una, una partida distinta, no es viaje de los talentos de Dick Clark, es que en el caso de que se hubieran identificado talentos adicionales que estuvieran dispuestos a hacer el anuncio desde Puerto Rico, que sirvieran como tipo portavoz y hubiese que traerlos a Puerto Rico para decir estamos aquí en el distrito, aquí se va a llevar a cabo esta actividad, y ayudar en el esfuerzo promocional, pues ellos entonces tendrían que cubrir esos gastos, si es que finalmente se hubiese determinado utilizar ese mecanismo. Bueno, debo suponer que sí, porque incluye que viajes de celebridades, influencers, outreach, que eso es el low-hanging fruit del día a día, o sea, usted trae estos muchachos que tienen contenido viral en sus redes, y pues eso por peso se Correcto. Pero no se contenido. refiere ni a Daddy Yankee ni a Rosalind Sánchez, esa okay. parte la paga Dick Clark. desarrollo de contenido digital y canales sociales y también se hace otra referencia a, a travel package o sea viaje o sea un segundo gasto o sea 290 que puede incluir viajes y un segundo gasto de 175 mil no usted no tendría la respuesta para esta pregunta porque hay un dos presupuestos de viaje dentro del mismo gasto que se contrata el diamante me atrevo a aventurar a decirle que esto es un esfuerzo que se estaba haciendo de crear unos paquetes promocionales a los efectos de que una vez saliera el anuncio personas que tuviesen interés de venir a Puerto Rico a participar del evento eh, y en ese sentido, pues, eran unos paquetes promocionales que les incluiría pues venir a Puerto Rico, la estaría en un hotel, el viaje y entonces poder participar del evento. Eran unos paquetes promocionales. Bueno, pero como primer asunto... Pues... Reconocemos al compañero Gabriel Rodríguez Aguiló. Buenos días. Hola, bueno, como segundo asunto, usted se, se está aventurando a contestar, pero no es la respuesta oficial. Porque, no es la respuesta o, oficial, o, pero entiendo que esa debe ser la respuesta correcta. Y, y segundo, me, me está hablando, ¿verdad?, como de pasado, y el evento es de aquí a tres semanas. O sea, no sabría el distrito si ahora mismo se están dando viajes promocionales con relación a este evento. Bueno, se están trabajando paquetes promocionales para que personas vengan a Puerto Rico. O sea, uno de, de, de los esfuerzos publicitarios es decir, al mundo, tenemos este evento disponible en Puerto Rico, las personas que quieran venir, tenemos estos paquetes. Pues mira, si tú pagas, por decir un número, 5 mil dólares, que incluyo el avión, el, el estadía, eh, la experiencia en Puerto Rico, el viaje al yunque, y ir a Guabata con el lechón. Vamos, eso es un paquete. Pues la creación de esos paquetes se trabaja de antemano, pues para que las personas que interesen, pues tengan la oportunidad de comprar los mismos y venir a Puerto Rico. Y entonces... Pasamos ahora al, a, a, a, al próximo gasto que indica aquí que es planificación, supervisión de proyectos y manejo. Estamos en la última. En la, la última. Planning, projects, oversight and management. Gastos para uno o dos meses, visitas al site, producción, viaje, on site y over... Y, ¿verdad? Y Overnight Staffing NYE Week. O sea, supongo que alguien viajará a Puerto Rico la semana de la despedida de año y sería la tercera partida de viajes que habría que preguntarle al DMO por qué la tiene. Pero a la pregunta medular, lo que es supervisión del proyecto y su manejo, porque hay que pagarle al DMO si usted es la que contrata y se supone que usted es la que supervise su contrato. Lo que pasa es que hay dos ramas de supervisión distintas. La supervisión del contrato que yo estoy dando es que se hagan las contrataciones conforme se nos ofreció cuando se hizo el acercamiento eh, original, de que se cumplan todos los parámetros y los compromisos que surgen del contrato. En cuanto al DMO, la, el project management o la supervisión que ellos están dando, es ellos son el contacto directo en el sentido publicitario con el evento de Dick Clark. Dick Clark nos dice a nosotros, pues mira, esto va a tener 10 hits en el Good Morning America, que es un programa de ABC, eh, a cambio de parte de este auspicio. Pues entonces el DMO, como es la parte encargada de la publicidad y para eso se le está pagando, pues es el responsable de hacer un project management y una supervisión de que, en efecto, los hits que se ofrecieron la exposición que se ofreció como parte de ese paquete de los dos millones se cumple. Pero la autoridad para el distrito de convenciones no tiene personal experto y capacitado que haga ese trabajo y se ahorra unos 675 mil dólares. No. O sea, el distrito no sabe de redes sociales. Bueno, el distrito sabe de redes sociales pero yo no tengo ningún empleado que yo pueda sentar a trabajar con las redes sociales. Nosotros somos 10 empleados en la autoridad de distrito de los cuales una está en destaque, en la oficina del señor presidente del Senado. Y nosotros no tenemos el personal completo para poder dar ese seguimiento. Pues entonces tal vez la pregunta es si usted nada más tiene nueve personas, porque entonces se metió en este proyecto y el DMO, porque no lo produjo y lo pagó. De hecho, el DMO celebró más o menos semanas después de, de que se hiciera este anuncio que ellos han calificado para 50 millones. Y si el evento cuesta dos y ahora resulta que cuesta cuatro puntos pico, pues porque el día no fue el contratista y el ejecutor de este evento, ya que mediante la ley 17 del 2017, ellos son la agencia contratada, la, la corporación de Puerto Rico para mercadeo de Puerto Rico como destino INC. Y ellos muy bien pudieron simplemente decirle, pues mire, como el distrito tiene nueve personas, pues yo simplemente pues contrato el espacio o coordino con ustedes, pero... Porque entonces el DMO no se tiró este proyecto encima y usted con nueve personas se lo echó encima. Porque nosotros tenemos la capacidad de, de trabajar el proyecto, aparte de que yo bueno, soy pero... la custodia de las propiedades del pueblo de Puerto Rico que obra en el distrito de convenciones y en ese sentido la prioridad de este evento era darle una, una exposición a lo que es el distrito de convenciones, principalmente cuando se acababa de hacer una inversión de 185 millones de dólares en el distrito de Imóvil. Cuando se hizo el anuncio del distrito de Imóvil y el gobernador fue y hubo una celebración hermosísima de la inauguración del evento, eso no le dio la vuelta al mundo. Nadie se enteró que Puerto Rico ahora tiene un distrito de siglo XXI de la más alta calidad y con atracciones, un hotel nuevo, el sit-line urbano mejor del mundo. O sea, usted me está diciendo que eso nadie se enteró. Yo no he dicho eso en ningún Le momento. Le estoy preguntando. Pues no, no lo he dicho. Le reitero mi pregunta. Cuando se inauguró el distrito T-Mobile, ¿el mundo se enteró o no se enteró? Yo no puedo testificar por lo que supo el mundo, pero yo debo presumir que sí. Pero hubo cobertura mediática. Obviamente, claro. O sea, y la cobertura y cuando se inauguró ese evento, ¿quién produjo esa inauguración? Tony Mujena. Pero, ¿a, a nombre de quién? ¿Del distrito? ¿Alguien contrató a Tony Mojena Prisa Group. Eh, ¿Qué? que es un tenant del distrito, Correcto. Que, que supongo que tiene alguna relación contractual con el distrito. Correcto. Porque nadie puede construir un hotel sin permiso en un distrito. Muy, muy bien, o sea, que podemos inferir que el distrito tiene la capacidad de producir, custodiar de grandes eventos de calibre mundial, como la construcción. De un distrito de entretenimiento de la más alta envidia. Que estamos del... mezclando dos cosas. No, no, no, es que las preguntas las hago yo, director. Bueno, si usted me dijo ahorita eh, que me iba a permitir aclarar, bueno, yo, yo asumí le, que iba a poder aclarar. Le, le, no, y se lo permito, pero, pero de nuevo, ¿verdad? El, el deponente no soy yo. Eh, eh, y, y, ¿verdad? Y con mayor afecto y mayor respeto, tengo conflicto de reconocer de que el distrito tiene capacidades de hacer grandes cosas, pero para unas cosas, pero no tiene la capacidad ni el personal para hacer otras cosas grandes. Pues yo difiero, yo pienso aclarar, que el distrito favor. cuando termine mi turno, eh, yo estoy convencido que con nueve personas el distrito tiene capacidad para esto y para mucho más. A lo mejor yo puedo estar equivocado, pero yo reconozco que con tan solo nueve personas el distrito tiene la más grande capacidad de producir maravillas, porque están allí. Adelante con lo que quiera aclarar. Una cosa es la cobertura mediática y la exposición que haya tenido el distrito a consecuencia de la inauguración. Ciertamente el mundo, como usted dice, debe haber sabido que esto existe en Puerto Rico y que estas facilidades están disponibles. Otra cosa es uno aprovechar la oportunidad de una empresa, de la reputación de la empresa de Dick Clark, de un evento como lo es el New Year's Rocking Eve, que este año cumple 50 años. Y que esta, este evento, que es tan respetado y tan conocido mundialmente, esté dispuesto a decirle al mundo que Puerto Rico tiene la capacidad de celebrar cosas como esta, pone al distrito T-Mobile y al distrito de convenciones en una exposición completamente distinta a la que le da la, la inauguración. Esto es un, un espaldarazo de una compañía reconocida y con excelente reputación en producción de llevar eventos tan grandes como lo que es la despedida de año en Times Square, diciéndole al mundo que Puerto Rico tiene la capacidad de hacer este tipo de actividad. Totalmente de acuerdo, pero ¿por qué el distrito con tan solo nueve personas se tiene que meter en la totalidad de este proyecto cuando el DMO celebra que tiene 50 millones de dólares? ¿Por qué el, el DMO no pagó y no produjo este evento y simplemente el distrito daba el backup como el que alquiló un espacio para la celebración de un evento? O sea, yo no estoy disputando la gran capacidad que tiene usted, que tiene el distrito. Esto, las preguntas umbrales son ¿por qué...? Con nueve personas, el distrito tiene que echarse un proyecto cuando el DEMO tiene 50 millones para producir el mismo evento y tiene sobre 150 personas contratadas. Tal vez esa es la única diferencia de umbral que tenemos aquí. No estoy cuestionando las capacidades, pero percibo desde que esto empezó que esto fue... Usted, Yo no voy a disputar la calidad del evento, aunque claro está, además de las representaciones que se dicen de la calidad, el prestigio. Eh, existe un estudio de la Casa Encuestadora Nielsen que cuando la transmisión de Puerto Rico se dé, en efecto este evento de 50 años, tiene la teleaudiencia que se le ascribe. Porque yo puedo decir una cosa, pero si se tiene el estudio, quisiera la comisión una copia dentro de los próximos días. El compañero Aguilar. Gracias por reconocernos. Y disculpe la tardanza, pensaba, me el rol en calendario, pensaba que era las 10 de la mañana y vengo un poquito lejos, por eso llegué un poco tarde, pero eh, para cuestiones de récord, y yo estar claro, y los que nos están escuchando y siguiendo esta vista, ¿la distinguidad de ponente está representando el Distrito de Convenciones o está representando al DIEMA o a ambos? Una pregunta... Bueno, a mí o a la bueno, a con mucho gusto al Distrito de Convenciones. Bueno, muchas gracias. No, no, solamente para estar claro que contestaría entonces al hombre sí, lo, el de Tito. puedo entender la pregunta, lo que, y, y llegó un poco después, compañeros, de que empezamos los trabajos, es que el Distrito de Convenciones ha asumido originalmente el gasto de 3.6 millones para la celebración del evento, pero tristemente el informe que ahora subió a 4.4, ya mismo será una próxima pregunta. Y, y en vez del DMO haber sido quien contratara a la casa productora y productores locales sin celebrar subasta, aunque tienen una dispensa uh -huh. de, de, para ello y una votación de la Junta de Directores. Pues por eso le estoy haciendo preguntas del evento al distrito, que es quien está pagando. Y, y, y ese es el, el expediente que le... Y, aquí, y ahí está la copia de las comunicaciones que el Distrito de Comisiones nos ha enviado en los pasados días. Eh, directora, finalizando estos gastos. ¿A qué se debe que el evento ha crecido en 800 mil dólares adicionales? Se debe principalmente a la fecha. Eh, el 31 de diciembre, contratar personas es un reto. Esto es un evento que ciertamente requiere contratación de artistas, contratación de técnicos, eh, contratación de bailarines, contratación de talento, de animadores y las personas. Actualmente todos sabemos ¿verdad? que en Puerto Rico es una situación difícil en cuanto a conseguir contratar personas para que trabajen. Y la fecha del 31 de diciembre es una fecha que complicó ciertamente la posibilidad de reclutar personas que estuviesen dispuestas a trabajar en esa fecha. Así que es un evento en adición complejo. La logística para tú montar unas tarimas afuera para hacer una transmisión televisiva eh, es una bien, bien compleja. Y en ese sentido, dada todas esas circunstancias, pues es por esa razón que hubo que invertir una cantidad adicional en el evento. Que sea de su conocimiento y previo al COVID, el Distrito de Convenciones y Puerto Rico, que usted tenga conocimiento, tenía problemas para lograr altas ocupaciones hoteleras para el 31 de diciembre, con el ofrecimiento que había en el distrito, hoteles con casinos, otros hoteles y, y el mismo eh, centro de convenciones que celebraba actividades de despedida de año. La ocupación era una ocupación estable, no era una ocupación extraordinaria. En el documento que usted nos envía ayer, la ponencia, usted indica que hay unas 2.600 habitaciones. Eh, 2.300 por noche, Exacto. por dos noches, que suma 2.600 eh, vinculadas al evento. El, ¿Cómo el distrito llega a esa conclusión o es que el distrito está llevando un inventario estas 2.600 habitaciones? están directamente vinculadas a la despedida de año. No hay una vinculación directa a la despedida de años. Sí, hemos tenido conversación eh, frecuente con los, direct, con los general managers de los hoteles y nos han informado que desde que el anuncio se hizo, la ocupación de los hoteles ha subido sustancialmente, y no solamente eso, sino que a consecuencia de la alta demanda de habitaciones, lo que costaba normalmente eh, una habitación en el distrito podía rondar los $299 dólares como un rack rate, y a consecuencia de la alta demanda, ahora mismo el precio promedio de una habitación es de casi mil dólares. Esa es la mecánica de oferta y demanda. Eso, eh, vi una tabla este año, para que usted tenga una idea, el julio, prepandemia en Puerto Rico, el room tax colectó 6 millones. El room tax del 2020 con la pandemia bajó a 3 millones. Uh -huh. Y el julio de este año son 11 millones en room tax. No es que haya más habitaciones, es que simplemente suben los precios y la gente los sigue pagando. Y, y lo vivo en mi distrito, que tenemos hoteles de a 2000 la noche y no sé cómo. Claro, Susana pero los hoteles no suben los precios por, en el vacío. Esa decisión se da a consecuencia de la demanda. Y en este caso, claro. el ejercicio que hemos hecho y el análisis que hemos hecho es que el aumento de la demanda surge principalmente, y hablo de esta fecha en específica, ¿verdad? Claro. No, no, no pretendo darle el crédito al año completo, pero la demanda de habitaciones en esta fecha en específica surge una vez se hace el anuncio del evento. Pero volviendo a, a la respuesta, no hay un vínculo entre el incremento y, y el evento, que fue lo que usted contestó. O sea, Hay una percepción que desde que se hizo el anuncio, pues hay un incremento, pero... No, no es una percepción, la... es un dato, o sea, es bueno, un dato pero, que desde que se hizo el pero anuncio... usted contestó, y podemos tener la grabación aquí disponible, que, que no hay un vínculo directo. O sea, nadie está llevando estas 2.600 habitaciones son Dick Clark. Vine por Dick Clark. Ah, no, no, ciertamente sí, no. Está bien, porque yo soy lo que yo escuché. Además de los 4.4 millones que se van a gastar, ¿hay algún otro gasto no anunciado, no contemplado, no presupuestado que Ning pudiera ocurrir? Ninguna otra en este momento. ¿Cuáles son, le pregunto ya entrando al, al evento en pleno, ¿Cuáles son las medidas cautelares que el distrito está tomando con relación al evento? Como por ejemplo, que no se vaya la luz en una transmisión de calibre mundial. Eh, tengo que aclarar que la, o sea, una de las cosas que se estipula en el contrato de Clark es que el día 30 de diciembre se hace una grabación. O sea, el event, la presentación de Daddy Yankee se hace íntegra el día 30 de diciembre y se graba el 31 de diciembre se vuelve a hacer la misma presentación en vivo. Esa grabación del evento grabada, perdón, valga la redundancia, esa, esa, esa presentación del evento grabada se tiene, como llaman ellos, enlatada en caso de que hubiese algún problema con la luz o con, o con cualquier otra cosa, pues existe ya una grabación y entonces iría pregrabada, no necesariamente en vivo. Pero tengo también que aclarar que gran parte de la, del estudio que se ha hecho y la consecuencia de dicho estudio ha sido la contratación de generadores eléctricos y, y, y, y todas la, la, las cosas necesarias que Diclar que está contratando para proteger la, ¿verdad? cualquier evento que pueda, que pueda suceder el día 31 Nos de diciembre. No está contratando Diclar Productions, no el distrito. O sea, no que a distrito. última hora el distrito no tiene que incurrir ningún out of the pocket expense porque simplemente no pasó algo. No, señor presidente, no. no. Entrando, seguimos ya entrando lentamente a lo que es el, el, el, el contrato. Le pregunto: ¿el evento tiene un total de cuántas horas de transmisión neta? ¿El evento cuántas horas dura? El de Puerto Rico. No, el evento total. Eh, la despedida. New Year Celebration de Declare. En contemplando los cambios de hora, ¿verdad? porque sí, sí, o sea, Los times son cuatro horas: 8 de la noche a 12 de la medianoche. De esas cuatro horas, ¿cuántas horas están dedicadas en su totalidad a Puerto Rico? El evento no dedica, o sea, esto no, no lo trabajan por hora. Ellos tienen unas transmisiones que están corriendo, están cubriendo diferentes partes del mundo durante esa transmisión de las cuatro horas. A Puerto Rico se le van a dedicar alrededor de 15 minutos entre la transmisión de la presentación de Daddy Yankee y los seis hits de, durante la transmisión del evento que van a estar presentando a Puerto Rico como, prata, como protagonista en unas cápsulas pues dando a conocer precisamente las facilidades y, y, y, y ese, ese ambiente que hay en el distrito Timóvil que es lo que precisamente queremos eh, presentar 4.4 millones para 15 minutos Ese no sería el análisis correcto, porque sería el, análisis hay, correcto. el análisis correcto es 4.4 millones para 15 minutos en televisión nacional que llega a tanto a Estados Unidos como a Latinoamérica en una noche que es el evento más visto en toda la historia del mundo que no sea relacionado con deportes y en adición toda la cobertura que ha recibido el evento en los medios desde el 7 de octubre que fue la fecha en que se hizo el anuncio habiendo revivido el interés, una vez se hace el anuncio el 7 de diciembre, diciéndole al mundo que David Yankee y Sánchez van a ser lo, los artistas. Directora, tengo que volver a hacer la pregunta con el mayor respeto a usted y a esta comisión. 4.4 millones por 15 minutos. Su premisa es incorrecta, señor representante. ¿Cuánto tiempo de transmisión va a haber de Puerto Rico? ¿Qué más sencilla puede ser la pregunta? O sea, es que es una pregunta de umbral, directora. Y yo se la no, directora, no le solicito por primera vez que sea responsable. Y usted tiene unos derechos como deponente. Y si hay abogados aquí que la están acompañando, que la oriente. Podemos declarar un receso y ver el reglamento de esta cámara interno y el reglamento de, de, de esta comisión. Vuelvo a preguntar, ¿cuánto tiempo de transmisión va a tener Puerto Rico en este evento, el evento en su totalidad cuatro? Fue pues su respuesta. Cuántos minutos están dedicados para Puerto Rico? No, no. Ya le contesté que caso, 15 minutos. Ya le contesté, correcto. O sea, pero la respuesta es 15 minutos. Sí, señor. Pues cómo no, pues se lo agradezco. Pero es que ya lo había contestado. No, no me parece, directora, con el mayor respeto. No me parece. Ahora le pregunto, voy ya mismo con usted, compañero. Usted tiene la data científica de la casa encuestadora que respalda las expresiones, que es el evento de transmisión televisiva más grande del mundo. De ahí precisamente es copia de ¿Sí? la información. Se puede sí. suministrar copia esta comisión en los gusto. próximos días. Porque hay otros... Ah, no voy a entrar en un debate de eventos y de la calidad de eventos, pero, pero no es el único evento de transmisión de despedida de año. Hay múltiples canales y también supongo que debe ser el CNN hace un evento de despedida de año que compite, pero yo no tengo los elementos, los buscaré. Pero yo ahora mismo te esperaré por usted y los cinco días de ver esa información estadística, que es el evento del calibre que usted dice. O sea, no estoy disputando con usted, compañero Aguilo, perdónenme. La pero, señor presidente, no es que sobre la línea de preguntas anterior, yo entendí que la deponente había contestado que eran 15 minutos de transmisión, pero previo a eso se ha estado dialogando con usted a sus preguntas de que hay, hay una, un evento de magnitud mayor a los 15 minutos, que, que es lo que representa la inversión de los 4 millones de dólares. Eso quería dejarlo para hacer. Bueno, en mi turno lo, lo atenderé, el, no se preocupó. Lo atenderé en su turno, pero, pero el récord es que de 4 horas son 15 minutos para Puerto Rico. Y el debate será si es el evento de calibre mundial nunca antes visto en este planeta Tierra y todo lo demás. Y difiero porque el 16 de diciembre esta administración gastará 3 millones en el centámenes de mis mundos que la cobertura en hits, en redes sociales y transmisión mundial, por mucho, ha sido mayor a esta. O sea, ese éxito del gobierno ¿verdad? De, de don Pedro Peluso, yo se lo reconozco y no me voy a morir por decir eso. Lo que a mí me preocupa son los próximos 3 millones. Yo recuerdo que aquí, cuando el, la compañía de turismo gastó 3 millones, en el equipo de Balompié el, el Sevilla, hasta una pesquisa se dio, porque son 3 millones, 3 millones para el Sevilla, que hubo controversia. Como un, había un representante aquí, este que dirigía la comisión de turismo, este ay, Dios mío, Néstor Alonso. Eh, que hasta una pesquisa radicó y estamos gastando 3 millones en mis mundos y se justifica el pago. Mi conflicto es con este, y obviamente lo estamos documentando y estamos repasando con la contratante que es el distrito de convenciones el, el, el gasto para que se entienda de que. Gasten lo que quieran, pero que el producto sea bueno, que diferamos de perspectiva, pero continúo. Directora, el Distrito de Convenciones ha preparado una, además de la contingencia en términos de la producción, que van a grabar el 30 por si pasara algo el 31. Le pregunto, ¿alguna otra contingencia que el distrito haya contemplado para la celebración de este evento? Bueno, no sé si este es el momento de contestar esto, ¿verdad? Pero sí, estamos contemplando, por ejemplo, la situación de la pandemia. Hemos tenido reuniones con el Departamento de Salud para establecer cuáles van a ser los protocolos adecuados, también tomando en consideración que la situación del COVID es una que cambia día a día, ¿verdad? Ajá. Así que estamos en comunicación constante con ellos. En cuanto a las instrucciones que debemos seguir, estamos en comunicación constante con el DCP, el secretario de seguridad pública, para asegurarnos de que el andamiaje y la logística relacionada a la seguridad de las personas que allí participen del evento sea una adecuada. Eh, estamos en conversaciones con el departamento de la familia para que haya presencia del departamento en caso de que haya menores participando eh, de la actividad, pues que los mismos también tengan unas situaciones de seguridad adecuadas. Eh, se están cubriendo todas las bases posibles que hemos podido identificar como, como contingencia para asegurarnos de que si surgiese algún tipo de situación, la podamos atender. De hecho, estamos también trabajando para montar una sala de emergencia en las inmediaciones del centro de convenciones. En caso de que sucediera algún evento que necesitara atención médica de inmediata pues también poder atender el asunto. Esa sala de emergencia, ¿cuál es el costo? No tengo ese número ahora mismo, solo estamos trabajando directamente con el departamento de sala. Pero tendrá un costo adicional. ¿Por eh, una sala de emergencia? ¿El alcalpa eh, No, no, porque sí, va a eh, ser dentro del centro de convenciones. Nosotros vamos a proveer el espacio y es trasladar el equipo necesario del centro médico para hacer una, una sala de emergencia que permita atender una situación en un momento determinado. Pero eso tendrá un costo. Debo entender que debe tener un costo, pero por lo menos esta servidora y la autoridad no, no van a cubrir el mismo, sino que esto es un, una solicitud que se le hizo al departamento de salud. Eh, algún plan particular para el estacionamiento, ¿verdad? Bueno, si el evento es exitoso, pero también hay hoteles que tienen sus celebraciones. Y su, el, digo, el Sheraton canceló la, su baile de despedida de año, me imagino que para pues, pa no competir, ni, ¿verdad? Para estar todo el mundo en sintonía. Pero eh, presumo, este, este evento, ¿cuántas personas? Es un evento multitudinario, pero se está preparando el distrito para recibir cuántas personas. 10.000 personas. 10.000 personas. En adición a, a la gente que se está quedando en los hoteles de la periferia. Correcto. Eso. En el área de la actividad estamos preparados para 10.000 personas. 10.000 personas. Porque el evento va a celebrarse en District Life. No, el evento va con una tarima afuera, como le expliqué al principio, que uh -huh. es en el área frente a la fuente del centro de convenciones. Y una otra tarima que va a estar en el área dentro del distrito T-Mobile, que son las dos tarimas, la que le expliqué que está de Yankee y la otra tarima. Así que es un evento como tipo Calle San Sebastián, que hay diferentes tarimas en diferentes sitios y las personas pueden irse moviendo, ¿verdad? Según quieran eh, para participar o para disfrutar de las diferentes presentaciones artísticas. Las okay. 10.000 personas, pero fluidas desde Correcto. la fuente hasta el, Correcto. el distrito. Que, para que se desde va, la ¿qué? fuente hacia atrás, hacia la calle Valdorioti. Sí. Es una sí. calle que es como un pasillo donde usted pasa por Toro Verde, toda esa calle que es una sí. calle bien larga. Ese es uno de los espacios que pero, se ha Pero el distrito va a estar en uso. Correcto. O sea, es que cuando usted dice el distrito, yo pienso en el distrito completo ah, y es el timóvil, no pero sí. El distrito sí, sí, sí, no timóvil, preocupe. La autoridad para el distrito de convenciones está contemplando manifestaciones el día 30 o el día 31 de uniones, ciudadanos, personas particulares que quieran ejercer su derecho a la libre expresión como nos protege la constitución. Ciertamente no estamos contemplando, ¿verdad? Pero estamos proveyendo para que haya algún tipo de manifestación y en caso de que así sea, es uno de los temas que hemos conversado con el secretario de Seguridad Pública. Mañana tenemos una reunión donde finalmente se va a identificar un área adecuada para que en caso de que surja algún tipo de protesta, pues las personas tengan su derecho garantizado de así poderla hacer. O sea que ningún ciudadano va a tener impedimento para despedir el año en el distrito de convenciones eh, expresándose como la constitución le protege. Va a haber un área designada para eso. Y le pregunto directora, porque seguimos ahora dentro del contrato que el distrito firma y, y, y esto es un asunto ¿verdad? que que honestamente le tengo que preguntar, me causó mucha sorpresa por lo particular es que si tiene copia del contrato, directora el ¿Cuál? contrato con tengo. Sí, sí. y me permito ubicarlo en un no, momento porque vamos a la... aquí no tiene páginas, vamos al artículo, la sección 9 que es la cláusula tradicional de fuerza mayor eh, uh -huh. hasta yo ver este contrato para mí fuerza mayor era acto de Dios fuego, pandemia, terremoto que de hecho está aquí uh -huh. pero directora me, me causa mucha suspicacia y he visto otros contratos del distrito, del contrador, del gobierno que no tienen la particularidad lluvia, toda esta cosa, pero hay por alguna razón un énfasis en boicot, strike, um, labor, controversia, o sea, controversia laboral con el gobierno, que debo pensar que es Luma versus Gutiérrez, este eh, boicot de piquete, eh, y, y comparando China con China, ¿quién... Fue el que trajo esto al contrato, si fue el distrito o fue Dick Clark, porque es muy puntual y poco tradicional en otras cláusulas de fuerza mayor que esta comisión ha visto. Esto fue una determinación mutua, tanto de Dick Clark como para nosotros. Esta cláusula ciertamente protege a Dick Clark, pero nos protege a nosotros también. Estamos hablando de una industria refiriéndome a la industria del entretenimiento, que tiene empleados que son unionados. Aquí los técnicos que son unionados, eh, los técnicos que trabajan para dictar también son unionados, y nosotros anticipamos que en caso de que pudiese existir algún tipo de huelga por virtud de alguna situación obrero patronal que pudiese surgir, pues, y no solamente una huelga o una protesta, es una huelga o protesta o un evento que impida la celebración del evento. O sea, no es meramente que las personas protesten o que haya algún evento huelgario. La primera cláusula establece, o sea, la primera oración que dice que, que es si cualquier parte... From, with any whatsoever in fully performing any of its respective obligations o sea en una protesta o un evento porque no quiero limitarme a protesta que impida que cualquiera de las partes cumpla si ese fuese el caso nosotros lo que estamos haciendo es proveyendo para que haya un mecanismo de que, ok, esto no se va a poder celebrar a consecuencia de X, nos tenemos que sentar a la mesa a hacer una nivelación, lo que yo te debo te lo pago, lo que yo te pague que tú no gastaste me lo devuelves y creamos un mecanismo adecuado para proteger la inversión. Ya para terminar esta primera ronda de preguntas y pasar con los compañeros, directora, ¿los 4.4 serán pagados 100% con fondos A? Correcto. Correcto, con fondos ARP, si me permite explicar, con mucho, gusto. con mucho gusto. Originalmente, cuando se hace el acercamiento para, ¿verdad?, recomendar que este evento era un evento bueno para Puerto Rico, se hizo un desglose de 3.6 millones, que era la recomendación, según el documento que comenzamos discutiendo, que, que obren el expediente. Una vez empezamos a hacer el ejercicio de montar el evento, pues nos dimos cuenta, como ya le dije también, de la complejidad de conseguir personas que trabajaran ese día y que las uniones que ya mencioné, establecían que la tarifa para sus empleados en esa fecha era el triple de lo que normalmente se gasta. En ese sentido, pues pudimos identificar que los gastos que habíamos proyectado pues se quedaron cortos. La solicitud inicial que se hizo a AFAF fue por 3.6 millones de dólares. AFAF la aprobó. Ellos hicieron un análisis y un estudio. También tenemos la resolución de AFAF establec no, no estableciendo que el evento cumplía con los parámetros de los fondos ARPA. Pero hasta ahora, y fue parte de los documentos que usted le trajo a la comisión, solamente se ha registrado en el contrato de un único gasto de 2.2 millones de dólares, porque faltan contratos por someter al contrato. Lo único que falta es el contrato de Tony Mujena, que está próximo a firmarse como le dije, tan pronto se firme, se va a estar sometiendo si usted suma. No hay contrato con el diego. Ay, perdón, sí. O sea, faltan dos contratos con el, con el DMO se firmó un acuerdo de un MOU El DMO va a incurrir en unos gastos y si ellos cumplen los parámetros que surgen del acuerdo que se firmó con ellos nosotros le vamos a reembolsar hasta un tope de 575 mil dólares Y como le estaba diciendo ahorita, la solicitud original se hizo por la cantidad de 3.6 millones de dólares que fue aprobada por AFAP Así obra una resolución que AFAD nos emite, certificando que en efecto el evento cumple con los parámetros de los fondos ARPA. Y posteriormente, cuando identificamos que iba a haber una necesidad adicional, de, de, terminamos utilizar 800 mil dólares de los 10 millones de dólares que recientemente el gobernador le había, hecho, eh, le había asignado a la autoridad del distrito, porque una de las partidas que habíamos identificado dentro de esos 10 millones era para llevar a cabo top tier events en Puerto Rico, y entendíamos que esto en efecto es un top-tier event. Una vez más consultamos a FAF y la respuesta de ellos fue que podíamos proceder con el gasto Yo quisiera aclarar el, el contexto de la respuesta que cumple con las guías de fondos ARPA, pero eso se lo dijo a FAF. Correcto. Sí, porque forma parte de nuestro expediente acá. Ah, okay. Nosotros nos comunicamos con ¿verdad? La, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, uh -huh. sin un requerimiento de información, y para la perspectiva de ellos, que son los custodios de los fondos ALPA que le pasan a los estados y los territorios, este evento incumple. Pero, ¿verdad? A FAB le dijo usted, y usted con esa representación tomó sus determinaciones, pero quisiera para que los compañeros tengan en contexto el de, Está el documento con ellos. ¿no? Eh, para, para el Departamento de Comercio, que es el custodio, no, no, no parece un gasto. De hecho, también aprovecho a los compañeros y a usted Hicimos un requerimiento a la Junta de Supervisión Fiscal y este evento no aparece, aunque las conversaciones empezaron en, julio, en junio, como usted nos indicó en sus primeras respuestas, este evento de despedida de año no aparece en el presupuesto de la Autoridad del Distrito de Convención, ¿correcto? Correcto, por eso fue que se hizo la solicitud hasta, porque y, no teníamos los fondos. Y la expresión de la Junta de Supervisión Fiscal con relación a ese evento es que no está presupuestado y no hay presupuesto, o sea, la Junta de Supervisión Fiscal no va a autorizar ningún gasto no presupuestado del distrito o del gobierno. También los compañeros. ¿En qué parte ¿sabes? de la carta dice eso? Bueno, regarding the availability of funds for this event, we ¿En qué know. ¿Qué párrafo, perdón? Ah, ok, al final. Sí, si la última para. Um, con el poco inglés que yo sepa. ¿no? Regarding the availability of funds for this event, we know that although the Commonwealth Certified Budget 2022 does not provide. For the Puerto Rico Tourism Company and the Convention Center District Authority with specific budget line item appropriation for this event. Such entities have a special revenue fund appropriation, but on the formula, because ALPA eh, y la firma Don Jaime el, el, el cur. Correcto, en efecto, esto no estaba presupuestado porque llegó a la autoridad posterior a la preparación del presupuesto, y aún así, estos son fondos ARPA que se recibieron posteriormente. Este dinero no existía en los libros de la autoridad, y se le hace una solicitud a FAS que es quien nos asigna los 3.6 millones de dólares. Muchas gracias, señor presidente. Eh, saludos a la licenciada. Yo solo tengo dos preguntas. Una es que quería confirmar. Se ha discutido eh, a nivel noticioso sobre este evento y sobre los fondos que pues, se ha sugerido, no, no de su parte, pero, pero cuando uno escucha eh, programas y noticias de que eran fondos que se tenían que utilizar para propósitos como estos. Pero la posición que ustedes posan en, en la ponencia, que yo creo que es la eh, precisa, ¿no? La adecuada es que hay una modalidad de actividades o de proyectos que son elegibles eh, y que bajo la categoría de turismo, ¿verdad? Ustedes interpretaron que un evento como este eh, era un es lo que dicen en la ponencia en la página 7, es un esfuerzo razonable para mitigar los efectos de la pandemia en el sector turístico de Puerto Rico, lo cual se considera un uso de fondos elegible bajo la ley ARPA. Correcto. Así que no es que se estaba obligado eh, a utilizar eh, o gastar fondos en actividades como esta, es que dentro de las actividades posibles y elegibles, esta es una de ellas. Correcto. Es en ese sentido, eh, los fondos ARPA te dan una guía y te dicen, si tú tienes algún, alguna actividad que tú quieras trabajar que esté dentro de estos parámetros, eh, son elegibles los fondos. Y en ese sentido nosotros identificamos la actividad. Mi análisis era que el mismo cumplía. Obviamente yo no soy una experta en fondos federales, es por eso que consulto a FAF, que es la agencia con peritaje y la agencia custodia de los fondos en Puerto Rico. Y es a FAF quien en efecto certifica que bajo su análisis y los parámetros de los fondos ARPA, la actividad eh, cumplía con los requisitos establecidos. Entonces, la otra pregunta que tenía era que uno de los planteamientos que se hacen con, con este tipo de fondos es que se, que su rendimiento ¿verdad? no sea solamente a, a corto plazo, sino que tenga eh, un impacto real de, de recuperación. Eh, y y este, el uso en este caso, pues, es un uso, como ha sugerido la presidencia, ¿verdad?, inmediato de, de la duración de de un solo día o, o de un periodo corto en cuanto a la, la cobertura del evento. Eh, ¿Ustedes tienen algún tipo de estimado de cuál es eh, el efecto eh, acumulado que, que entonces va a tener este evento, que es lo que justifica la utilización de los fondos para una sola actividad? O sea, si si no. estoy invirtiendo tanto porque creo que el impacto eh, acumulado eh, en, el, en el mundo de, de la industria del entretenimiento, pues lo utiliza. Ok, nosotros estamos haciendo una inversión de 4.4 millones de dólares y le, si me permite le voy a contestar en dos vertientes el, el estimado y el estudio que se ha hecho en cuanto al retorno de lo que nosotros vamos a recibir a cambio de la inversión de esos 4.4 ronda los 18 millones de dólares. Esa es una, una parte de la contestación que le quiero dar. Cuando nosotros proyectemos las facilidades que existen en el distrito de convenciones, específicamente el distrito t del cual el gobierno de Puerto Rico estuvo en un 30%, tengo que hacer el análisis de que para lograr esa facilidad de marca mundial se invirtieron 185, 185 millones de dólares. Cuando yo hago una proporción entre 185 millones de dólares para yo lograr una facilidad de carácter mundial como lo es el distrito t vis a vis una inversión de 4.4 millones de dólares, para crear un escenario adecuado y dar a conocer esa facilidad, era, era, una, era una determinación sumamente fácil de tomar, era sencillamente una inversión que es a largo plazo, porque una vez se proyecte la capacidad que tiene el distrito de llevar a cabo actividades de esta envergadura y de este renombre, esto es una cosa que, que, que, que va a persistir en, en la historia, nosotros somos el primer destino hispano escogido para llevar a cabo este evento, que es un evento de tal magnitud que se celebra en Times Square y, y ellos considerar que Puerto Rico tiene la capacidad en esta recién inaugurada facilidad de hacer este evento en es un espaldarazo a largo plazo de que nosotros ciertamente tenemos la capacidad de hacerlo. Porque si entiendo bien la respuesta es que hay un análisis, digamos, retroactivo, de que ya yo invertí tanto en esta facilidad y, para, y necesito que se utilice. Claro, y que se y dé a conocer a sobre esto. todo. Y hay otro que es prospectivo, que mm. son los 18 millones, que, que cree que va a tener ese impacto. Que está teniendo, según estamos aquí, está teniendo 18 millones de impacto entre el momento en que se hace la conferencia de prensa inicial. Se estimó que la cobertura que tuvo esa conferencia... Si nosotros hubiésemos ido a pagar por proyectar a Puerto Rico en los medios que la cubrieron, el costo hubiera sido alrededor de 10 millones de dólares. Estamos hablando de una proyección de Puerto Rico de alrededor de 14 minutos el 31 de diciembre en un programa que si uno va a comprar una pauta comercial de 30 segundos en ABC para esa noche, te cuesta 300 mil dólares. Y, y esos ese... son 30 segundos. Multipliquemos 300 mil dólares. ¿Cuántos segundos hay en 14 minutos? Es estimado. Está en forma parte de la ponencia? El, el, el número que me está dando el, a la respuesta, los 18 millones. Está, en la ponencia surge, está desglosado, o sea, 10.8, eh, perdón, los 18 es la suma que yo hago de diciendo, pues mira, esto produjo tanto, esto produjo tanto, esto va a producir tanto, cuando usted hace el ejercicio llega a 18.4 creo que es el número. Y 40. eso lo hace eh, su oficina, el, el equipo de trabajo, el, el, el estimado, o, eh... o lo hace una persona designada para esos propósitos. Quien está dando un seguimiento a la exposición que está teniendo Puerto Rico como destino a consecuencia de esta inversión es el DMO, porque precisamente es la organización que se contrata para que haga, lleve a cabo el esfuerzo publicitario fuera de Puerto Rico. Así que como ellos son los responsables, ellos son de, de llevar el mensaje, también son los responsables de rendir cuentas y de establecer en efecto cuál fue la cobertura que obtuvimos a cambio de lo que se les está pagando y de la inversión. Muchas gracias, por mis mi pregunta. Gracias gracias señor presidente. Compañero Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días nuevamente a todos y a todas. Perdóneme, comenzó a las 10 y 20 y no... Me preocupo Adelante, si estamos compañero. dos tres aquí y no hay a pelear. No Tenemos todo el día. Eh, eh, buenos días a todos y a todas y gracias, señor presidente. Nuevamente, mis disculpas. Pensaba que era a las 10 de la mañana a la vista, así que... Un poco tarde. Eh, sobre lo que hemos discutido aquí hoy y lo que nos trae a esta vista pública quiero preguntarle a la deponente la parte financiera lo es que, lo que está preocupando aquí ¿no? la parte financiera es lo que está preocupando aquí a los compañeros la inversión total del evento ¿cuánto es? por 4, parte del gobierno 4.4 de millones de dólares de esos 4.4 son todos fondos estatales son todos fondos ARPA. Todos fondos ARPA, debidamente autorizados. Eso es así con la FAF. El retorno de inversión, que se, estimó, se estima de esa inversión de 4.4 millones. Ronda los 18 millones de dólares. 18 millones de dólares. Y el retorno de inversión se mide que va a regresar a Puerto Rico. Correcto. Que al día de hoy, si se cancelara el evento, ya obtuvimos más de los 4.4 millones de dólares que invertimos. Ya hoy, ya, hay, ya hoy ustedes pueden, contabil, pueden contabilizar que hay más de 4.4% en la economía de Puerto Rico. Por el anuncio que se hizo. Por la exposición, la exposición. que ha tenido Puerto Rico. Correcto. Si hubiéramos ido a comprar el tiempo en los medios que hemos recibido, ya sobrepasamos por mucho los 4 millones de dólares que invertimos. A nivel internacional. Correcto. Entonces, eh, en la discusión se ha hablado, en algún, algún lugar pude leer, que el costo promedio de la habitación de los hoteles circundantes al centro de convención, al distrito de convención estaba en los 200 dólares, aproximado la noche. 299 aproximadamente. 300 dólares. Hay que el 28% del ciento Eso es así. Se lo pagué los otros días en la convención del PNF. Entonces... Cacho, <ríe> duro, duro. 28 es duro. Eh, entonces... Eh, esas habitaciones, por el impacto de este evento, han aumentado el costo. Por la demanda. Por la demanda. Nosotros tenemos alrededor de 1.300 habitaciones en el distrito. Sí. Y las mismas se estaban alquilando al ritmo que normalmente se alquilan para estas fechas, tomando en consideración... A, con... a 300 dólares. Correcto, a 300 dólares, a consecuencia de las fiestas que tradicionalmente se hacen nah, en los hoteles. Y la demás. fiesta del hotel, el pedaño Correcto. del hotel, del casino del, casino, del casino, casino que está allí todo eso. Exactamente. Una vez se hace el anuncio de Ajá. que esta actividad se va una vez se hace público el anuncio de que esta actividad se va a llevar a cabo en puerto rico sí. pues comienza un interés adicional ah. en despedir el año en las inmediaciones del distrito de convenciones y a consecuencia de ese anuncio pues se comienza a ver un aumento en la, en la... ¿Aumenta, la o aumenta, aumenta la demanda aumenta los precios aumenta la demanda aumenta la ese ese ese precio por noche como el estimado que hay ahora ahorita? mismo mil sí. dólares promedio perdón mil ¿Sí? dólares de 300 a si mil si consigue habitación porque muy probablemente ya no o sea va que poder de 300 a poder correcto y no. de igual manera tuvimos pues, conversaciones con los hoteles que están en las inmediaciones imagínate. con razón este hotel será canceló la fiesta de navidad cancela cualquiera. Y es un efecto que, o sea, no solamente claro. ha surgido en los hoteles del distrito. Y son gente que se quedan ahí, van a la actividad y van a ir al casino a jugar. Y no van pues a ir a los restaurantes a comer sí. y van a utilizar transportación. Ah, y... Ahí están los 18 millones que ustedes eso no está contemplado. Eso son aparte. Eso es aparte. O sea que sobrepasa los 20 millones de dólares. Fácilmente. Sí. La inversión ¿Qué? de 4.4 millones de dólares federales que no son estatales. Fácilmente. No se impacta el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Sí. Es federal que está ahí disponible para usarse. Yo le voy a decir una cosa y se la voy a decir con mucho respeto. Si este dinero no se usa, hay que devolverlo. Yo, yo, yo no me, a mí no me gusta que me diga que es con respeto, porque, porque, ahí viene porque la buña, internamente la pues uno retracto. está pensando en faltarle respeto no, a la no, persona. No, no. Pero se lo voy a decir con mucho Lo menos yo procedo así. Cuando yo le digo a alguien sí. es con respeto, es que lo que no, pensé no, antes no. de decirlo fue sin respeto. Si estos fondos no se usan, uh -huh. son fondos que va a haber que devolver eventualmente. Los, y yo, fede, los federales. Los fondos. Y yo prefiero venir aquí y presentar, explicar por qué sí. estamos utilizando los fondos que tener que venir aquí a porque lo Y ustedes están claros que nosotros tenemos una función aquí en la legislatura. Y el compañero Gematos puede tener su, su postura y escribir los tweets que escribe después de buenos días con la tasa en mano y su corazón, qué sé yo, donde. Él tiene el derecho de hacerlo. Y yo también pero tenemos nosotros una responsabilidad también de fiscalizar lo que ustedes hacen en el Ejecutivo y en las corporaciones públicas también. Y eso todo el mundo tiene que estar claro cuál es nuestra posición en este panel. Este es un juego de ajedrez, como yo digo, y cada uno tiene una función. Así que no se molesten con nosotros no, por fiscalizar. Al okay? contrario, agradezco la oportunidad de hablar. Yo poder creo que es importante esta vista y yo yo me hubiese gustado que esto estuviese lleno de cámaras aquí pero no piense hoy es otra así que que estuviesen aquí lleno de cámaras para que la gente escuchara lo que usted tiene que contestarle a esta asamblea legislativa y lo reconozco y felicito al compañero que la haya traído usted aquí hoy y una pena que fue hoy porque nadie lo va a reseñar pero pero es importante pero pero lo lo escribe en el tweet también mañana con la tacita en mano que de lo que se está hablando aquí, porque yo creo que es bien importante que de 4.4 millones de fondos federales que se pueden perder si no se usan, Puerto Rico ya hoy puede contabilizar más de 20 millones en el retorno de esa inversión. Ese dinero, ¿no? si, si Puerto Rico fuese a pagar estas pautas, como usted habló con el compañero Márquez, ese dinero se tiene que pagar en una cadena norteamericana. Sí, no es aquí, ¿eh? fuera de Puerto Rico. Así que eso se quedaría en las cuentas, ¿Dónde? ¿En Puerto Rico o fuera de Puerto Rico? En Puerto Rico. Estos 4.4 millones, ¿qué cantidad de ese dinero se queda aquí? Porque aquí hay técnicos, aquí hay un, movi un movimiento grande de, de personal, de seguridad, a más allá de la policía, más allá de los bomberos, más allá de, de, de salud. Aquí hay un movimiento de, de, de personal, de capital humano puertorriqueño que va a poder trabajar no, es, que, es que aquí nos equivocamos y vemos esto como 15 minutos. Pero para que lleguen esos 15 minutos, tiene que haber un esfuerzo monumental y una contratación monumental de profesionales que hoy no tienen trabajo. Bueno, hoy están trabajando ahí, hoy hay gente trabajando para eso. Llevan meses trabajando para eso. Y están cobrando dinero que se queda aquí. Eso es lo que tenemos que mirar nosotros. Y una cosa que no podemos pasar por alto, señor representante, la industria del entretenimiento en Puerto Rico uh -huh. crea 2 billones de dólares al año y alrededor de 30 mil empleos. Y esto es una industria que estuvo paralizada por aproximadamente dos años. Una de las cosas que dice el contrato que cita el señor presidente de esta comisión es la cláusula de fuerza mayor. Pero ese contrato también establece... Lo voy a preguntar sobre eso. Sí, con mucho gusto. Uh -huh. Ese contrato también establece en otra de sus cláusulas que la autoridad del Distrito de Centro de Convenciones Tenía que ser consultada a la hora de seleccionar el talento que nos iba a representar en esa actividad. Y fue un requisito sine qua non de esta directora que todo el talento que se fuese a presentar tenía que hacer talento puerto Por eso es Daddy Yankee, por eso es José Luis Sánchez, por eso es el, el Gran Calibre Combo, mundial, por eso es Gil Santa Rosa, por eso es Límite 21, Plenéalo, Victoria Sanabria, Pirulo, por eso es la tribu de Abrante y todas las contrataciones que se hicieron son de talento puertorriqueño. No, no, no, no, no quiero interrumpir la, la línea de pregunta del compañero Aguiló, pero para que no se me olvide. Y todo ese talento local que se está invirtiendo, ¿será transmitido al mundo en los 15 minutos? Va a ser transmitido localmente a Telemundo y ABC recoge algunas cápsulas de, de la fiesta o sea, que, que se está no llevando puede a cabo. ahora mismo, o sea, que la tribu de abrante no le dará la vuelta al mundo. Por las redes sociales, imagino que sí. No, no, pero es que estoy hablando de los 15 minutos de la transmisión. Ah, ok. okay. Como hay tanto talento boricua, pues yo quiero saber si todo el talento boricua, o solamente será Daddy Yankee, Roselyn okay. Sánchez y a nivel local en Telemundo el resto de la gente. Sí, Así fue que se le explicó al principio correcto. Pero le... No, no, yo me enteré ahora de la tribunal. Ah, no. Bueno, pero, pero, pero del inicio pero, le hablaba de uh, las diferentes tarimas le, que había. Pero se le está pagando. también a todos. Se o sea, le está que, está que se le está pagando pero y está están cobrando. No bueno, no, en, esos, pero, perdón, en, tu... no, no? en esos 15 minutos quizás es una, una transmisión exclusiva y tiene que haber ahí un talento específico que sea atractivo a nivel mundial, como Correcto. Daddy Yankee, por ejemplo. Eh, los demás van a estar generando unos ingresos y participando en un evento mundial porque se transmiten parchos, como dice el compañero, de 15 minutos, pero son parte del evento, son parte de la promoción. Y eso en las redes sociales, eso será el acaboso. Ciertamente. De hecho, mejoramos las condiciones del internet para asegurarnos. Y algunos de esos que ustedes le hicieron acercamiento dijo, no, yo no quiero ir ahí porque no voy a estar en los 15 minutos. Al contrario, antes de nosotros de terminar la agenda de trabajo, teníamos solicitud de un montón claro, de talentos que Es una oportunidad. Yo no soy artista, pero es una oportunidad Así brutal. Entonces, estábamos en la línea que eso, ese dinero ya está corriendo la economía. Que ese dinero se queda aquí en Puerto Rico, gran parte de él, hay otro que se irá afuera, pero gran parte se queda aquí, a diferencia de que se pagaran pautas para poder insertarnos ahí. Yo eh, quisiera hacer el ejercicio, sí. nosotros corroboramos que, como dije ahorita, hacer un anuncio durante la transmisión de este evento cuesta 300 mil dólares por 30 segundos, y nosotros tenemos 14 minutos en este programa. So, so, ese día, en ese momento. Exactamente. A nivel de Times Square. Correcto. Yo Times que yo sea Square, más estadista que nadie pero es que yo, lo, yo veo ese Times Square, y Luisito Vigoro que me perdone pero yo veo ese de Times Square, ese. de Los Ángeles y de New Orleans porque sí. son las otras o sea, Dick Clark lleva a cabo el evento en cuatro ciudades por primera vez porque anteriormente y no es casualidad que Puerto Rico se reconozca porque Puerto Rico hoy se distingue entre todo el mundo pero particularmente la nación norteamericana como una jurisdicción que pudo controlar y manejar el COVID adecuadamente Correcto. y esto, este evento certifica la capacidad de Puerto Rico y no son los 15 minutos, es que yo, yo lo miro fuera de la caja, yo lo, yo lo miro fuera de la caja realmente, yo, yo, yo, lo, yo lo miro desde fuera de la caja porque yo digo, eh, los 15 minutos sí, es ese es como dice compañero, esos 15 minutos, pero estamos poniendo a Puerto Rico a nivel mundial diciéndole aquí estamos listos, estamos preparados y eso tiene repercusiones en los cruceros que van a llegar eso tiene repercusiones en actividades futuras y eso es lo que yo veo no son los 15 minutos y los 4.4 millones es, es el resultado a corto y a largo plazo de este evento que quede bien porque si queda mal queda mal ustedes saben lo que ustedes representan y aquí, negativa, y aquí se sentará con nosotros a darnos explicaciones porque quedó mal y se lo adelantamos yo sé que el compañero va a estar pendiente pero miren, este fin de semana yo me en Puerto Rico, ¿verdad que sí? de este Bad Bunny, no mañana. Ah, correcto. sí. Sí. entonces Bad Bunny está invirtiendo han dicho por ahí, porque yo no lo he visto más de 10 millones de dólares en ese evento correcto produciendo aquí local, claro y trae gente de afuera también para pagarle porque es que tiene que tener gente de todos lados Esto es un evento mundial entonces, Bad Bunny está invirtiendo 10 millones de dólares el retorno de inversión para él, no sabemos porque eso no es exclusivamente para el gobierno de Puerto Rico. Claro, hay una actividad económica que se beneficia al gobierno, porque hay hoteles que se vendieron, transportación, talento local, bueno. En fin, un sinnúmero de, de factores que, que llegan a, la, a, a Puerto Rico porque Bad Bunny decidió hacer este evento, de 9, Pero le está invirtiendo 10 millones de dólares. Puerto Rico en este evento está emitiendo 4.4 millones de fondos federales que no impacta el gobierno de Puerto Rico, sino que le impacta negativamente, le impacta positivamente con más de 20 millones. Y el mejor, el mejor ejercicio es mirar la costa de las habitaciones. Así que yo eh, le agradezco su disponibilidad gracias. con esta pregunta Gracias, gracias. Es que yo quiero escuchar, y con esto cierro, eh, ¿Qué usted contestaría a la frase que dice que este evento, el que usted está organizando, es el tumbe del año nuevo? Yo contestaría que es un comentario absolutamente desafortunado y que menosprecia el trabajo que hacemos las personas que tenemos el propósito de ser que a Puerto Rico. Yo creo que cuando yo, creo no, yo sé que cuando yo acepté este puesto, yo me voy a encontrar con personas que iban a poder diferir con respeto y me iba a encontrar con personas que iban a diferir sin respeto. Y yo estaba preparada para eso, pero a mí la parte que me sacude es el equipo de trabajo que está detrás de este evento. Yo creo que se han hecho expresiones que han sido innecesarias han sido eh, de carácter de insulto y verdaderamente pienso que podemos diferir sin decir que la persona que le llevó a al gobernador es un imbécil y sin decir que somos todos a bunch of dicks. Mucha, Así que entiendo que se pudo haber diferido de otra manera. Muchas gracias. Bueno, compañero adiós, está el compañero Luis Ortiz Lugo y la compañera Lizy Burro. A a la esquina, presidente. Buenos días, señor presidente. Directora, usted de los documentos que complementó en la mañana de hoy incluyó también una guía de fondos ALPA de uso. En su ponencia había unos enlaces electrónicos ah, que cuando usted le daba había una guía de fondos ALPA. Exacto. Ayer el señor el licenciado veces se comunicó que no podía abrir los links y se le enviaron en otro formato bueno. para que los pudiera acceder. Y usted a preguntas del compañero aquí lo contestó. De que si no se usan esos fondos alfa, eh, hay que devolverlos en su momento. O sea que podemos presumir que en vez de gastar 4.4 millones, pudimos haber gastado 10 millones porque para que se pierda, pues se pudo haber producido un evento de 10 millones por dar un número alatorio. Yo no le puedo contestar esa pregunta. Bueno, a lo, a, como primer asunto, yo me reitero mis expresiones, y yo quisiera que usted le supla a la comisión en qué momento yo le falte a usted en su carácter personal de respeto. Yo, no he, el claro. bueno, yo no, no he dicho que usted me lo faltó a mí. Bueno. Yo no he dicho que usted me lo faltó a mí. Yo, le, yo digo que se le faltó el respeto a las personas yo que estamos récord, Usted no es a nosotros sí, y yo aclaro el récord. De que en ningún momento a usted en su carácter personal yo le hubiera faltado respeto. Porque las expresiones que están aquí grabadas hace tres minutos atrás dan a entender que en algún momento usted se conmocionó, ¿verdad? Y, y entendió que y personas la iban a tratar a usted con respeto y otras personas las iban a tratar sin respeto. Pues yo necesito saber si yo soy la persona que usted infiere que la trata a usted sin respeto. La estoy citando a usted hace tres minutos atrás. La contestación a su pregunta es que sí, si me permite. Aquí hay un, un extracto de una cosa que suene, de una entrevista que usted da, que dice quien le haya llevado bueno, esta propuesta al Señora gobernador. directora, me permite, con bueno, su permiso. No, bueno. no, no, no es abuelo. Es que yo le voy a pedir que lo lea todo porque un extracto es conveniente. No, no, no. Es que lo someta es, a la comisión porque es un extracto es conveniente. Quien le haya llevado esta propuesta al gobernador debe ser la persona, organización de personas más imbéciles del cosmos. Ese es el DMO y me reitero. Finalizo, Ángel Matos. ¿no? Bueno, con relación al DMO, ¿Es por que eso, usted no sabe quién fue la persona que se lo llevó al gobernador? Usted dijo que el DMO se comunicó con usted. Pero no con el gobernador, quien lo habló con el Pero gobernador fue yo. usted le consta eso de personal y propio conocimiento que el DMO no le haya hablado al gobernador? A usted le consta de propio y personal conocimiento. No, como seguramente a usted tampoco. Esta comisión hace su trabajo, yo le garantizo que sí. Y habrá más de ponentes y la ilustraré, con, de señora directora. Yo entiendo y que esa es la manera. Y, y me reitero, mira si el DMO es imbécil, que hasta Oscar Santa María estaba metido allí, pero ese no es el tema que nos ocupa, no es. pero es lo que sale hoy en la prensa del país, tristemente. Pero para antes, le pregunto, como yo no estoy disputando el evento, sino la calidad, el gasto y si estamos haciendo buenos usos de fondos públicos o no. Es que, como Tony Mojena, productor local, se va a ganar 650 mil dólares y, y Dick Clark Production, porque Dick Clark está muerto, compañero. O sea, Dick Clark, esa figura que se está celebrando, está, esa persona no existe. De hecho, le pregunto, directora, el moderador Prime del evento, Ryan Seacrest, ¿estará en Puerto Rico para este evento? No, él okay. eres... Y entonces, como le comentaba a usted, directora, eh, se pudo haber producido un evento de más dinero que 4.4. Porque fíjense qué cosa, directora, yo estoy convencido que a Tony Mogena, usted le da 10 millones de dólares, puede producir un evento no para TeleMundo Puerto Rico, sino para el planeta completo. Él es, él es manejador de artistas como Ricky Martin, y artistas de gran calibre. Y claro está, si usted viene aquí y dice, vamos a gastar 20 millones en una fiesta de despedida de año que las cuatro horas son dedicadas a Puerto Rico, yo le garantizo que la comisión completa le va a decir que sí, y sobre todo cuando los 40 millones que se gasten en el evento son en productores locales y talento local. además está, ¿verdad? Ex existe un barranco de diferencia entre la calidad del producto conseguido versus otros productos que este gobierno está usando, como mis mundo. Pero eso harina de otro costal. Directora, ¿quién es Mona Metual? Si usted conoce a esa persona. Legal Council de Dick Clark Productions y es la que firma el contrato no la conozco personalmente sé que es una señora que trabaja con la gente de la... entiendo que es una de sus abogados o sea que cuando se firmó este contrato no, nunca se vieron, ella firmó por allá y me imagino que se firmó por acá Pero las reuniones se dieron con otras personas no necesariamente ¿quién con... es esa persona? ¿quién es qué persona? pues si usted no firmó el contrato en persona con una Metual las reuniones, ¿quién es el intermediario? ¿Quién es el, la persona que, más allá de decir DMO y Bratín, pues cuál es la persona del día a día que ayudó a la construcción del contrato que ambas partes firmaron? Ayudaron varias personas. Le puedo mencionar Sara Garibaldi, le puedo mencionar a um, Gary Solomon, le puedo mencionar a Charlie... no directora, estamos apuntando, le pido, pero Sara Garibaldi... Ajá. Le puedo mencionar a Gary Solomon, Charlie... Tiene un apellido bien raro, no lo sé ni pronunciar. ¿Y a nivel local, qué abogados entendieron en la confección de este contrato? El bufete Sidney Denson. Nelson. Nelson. ¿Y quién es el, quién representa este bufete a nivel local? ¿El abogado o, o, o Sidney Denson es, es la persona que trabajó? No, no, no. El, el nombre tú, del profesor? Profesor, ¿Quién es el abogado de Sidney? Denso? Hay diferentes abogados, pero en este caso particular, mi mejor recuerdo es que es el licenciado Quiñones. Y en adición, la licenciada Noema Giral, que es la licenciada que es empleada de la autoridad del distrito, que también eh, contribuye en el proceso. El licenciado Quiñones, no sabemos el nombre. Eh, Víctor Quiñones. En adición a Mona Meduano, le pregunto. Hay el licenciado Norberto Pérez, que es el subdirector de la autoridad, que también es abogado. Bueno, pues le, la comisión le va a pedir que en los próximos cinco días nos presente la lista de los licenciados que tuvieron que ver en este en este contrato. Y el señor, eh, conoce al señor Michael Cohn de MRC Life and Alternative. No me atrevo, o sea, hemos tenido muchas reuniones con MRC, no estoy segura de si el señor Cohn ha sido partícipe de las mismas. Que, eh, como la deponente está contestando por su mejor recuerdo, está pidiendo nombres específicos. Podría entonces la comisión hacer un requerimiento de todas las personas que estuvieron por parte por cada parte haciendo la negociación para que se someta Perfecto. entonces a la comisión y, y así estamos claros y directos quienes fueron. Y si se puede añadir ese documento con mucho respeto a los otros requerimientos que se me han hecho para asegurarme de cumplir adecuadamente uh, con los mismos. Sí, sí. Eh. Modo de recuerdo, era, la propuesta no, no, del DMO, la defensa que se le solicitó a OGP y la contestación sobre la misma. Entonces, el estudio televisivo que indica que este es el evento con los mejores números del planeta. Y cómo no, vamos a preparar un re, Esta tarde confeccionamos un, do, un, un documento. Entonces ya contestó Dick Clark. No va a estar porque ha fallecido hace muchos años. Ryan Seacrest no. Va a estar en Puerto Rico, aunque es el, la estrella ancla de calibre mundial con mayor contenido viral, ¿verdad? pero no va a estar aquí. Y de nuevo, ¿verdad? Eh, a nivel local, solamente el talento puertorriqueño de los 650 mil se mojará al pico y 2.2 para Dipra Production, empresa de cargos. Um, la autoridad, la ley orgánica de la autoridad de distritos de convención, tiene en sus facultades en ley la facultad de ser el Destination Marketing Organization, sí o no. no. Estaba pendiente el requerimiento de lo, de la construcción del impacto económico de, de este evento para que... No sé si el compañero Xilugo o la compañera Burgos tengan alguna pregunta que hacer. Entonces presente disculpe. Eh, ¿Se puede incluir ahí en esa petición el, el, el impacto económico por, por habitación? Yo creo que eso es importante porque creo sí. que a preguntas de este servidor como que eso se contabilizaba aparte. Vamos eh, a hacer algo, voy a preparar un porque, requerimiento, lo circulamos a los compañeros claro. de la comisión, pero si y añadir preguntas adicionales. Sí, pero creo que eso es importante porque no está... No está claro. Eh, no es específico, ¿verdad? Ah. Es que, no, ah. no, no es que, es claro, es que usar la palabra contable, pero yo no soy contable, por eso como me pasan estas cosas, pero eh, creo que, que se debe mirar el impacto económico basado en su estudio, pero también lo adicional, por ejemplo, los cuartos, las habitaciones, claro. el impacto a los restaurantes, todo este tipo de, de impacto económico, porque ahí vemos entonces todo el, el espectro de, la, de, la, de lo que fue la inversión de los 4.4 millones. Okay. Compañera Urgo, ¿no tienen? Es, bueno, sí. Adelante. Buenos días, presidente, buenos días, compañeros, buenos días a, los, a todos los presentes. Saludos a la licenciada Mariela eh, Ballines. Buenos Hemos días. estado juntas en, en el tribunal, obviamente en polos opuestos, así Saludos es. Saludos, hacía tiempo que no la veía, Verdad para mí sí. un gusto volver Igualmente. a verla. Este, eh, básicamente, no, no quiero llevar sobre mojado, quiero ser rapidita con unas preguntas. Este, Ustedes en la página en la página 7 de este escrito, el segundo párrafo, ustedes establecen que han tenido, tuvieron una pérdida de ingresos derivados de las actividades de 10 millones durante el año siguiente de la pandemia. Me refiero en el 2021. Eh, ustedes han contemplado ahora que todavía hay un alegado estado de emergencia en Puerto Rico, que va a haber una aglomeración de personas, cómo van a manejar eh, la cantidad de personas que van a estar en, en el distrito, porque sabemos que ya la CDC dijo que tanto los vacunados como los no vacunados tienen la misma carga viral y es un evento masivo donde va a haber mucha gente, cómo van a manejar eh, esto con el Departamento de Salud, la aglomeración de gente en ese lugar. Nosotros estamos sosteniendo reuniones periódicas con personal del Departamento de Salud. Ellos van a estar presentes en la actividad y ciertamente, como dije ahorita, los protocolos de COVID cambian, ¿verdad? Consecuentemente, de acuerdo a, a los números y los porcentajes que estamos viendo allá afuera. Así que al día de hoy, le puedo decir que el análisis que se hizo es que el espacio adecuado que tenemos allí es para recibir alrededor de 10.000 personas. Todas las personas que vayan a participar del evento tienen que estar vacunadas. No se van a permitir niños menores de 5 años de edad pues porque no pueden vacunarse. Y en adición a eso pues se va a requerir la utilización de las mascarillas. Así que en ese sentido se ha hecho un estudio y, y estamos en conversaciones constantes con el Departamento de Salud. Si ellos tuvieran a bien emitir alguna instrucción distinta por entender que, que hubiese que tomar unas medidas adicionales, pues de así se van, se van a atender. Y el Departamento de Salud, a, a ustedes en la coordinación, ¿han contemplado hacer pruebas aleatorias a la gente que esté allí? No es una cosa que se haya contemplado, pero entiendo yo que mil personas con la situación que alega el gobernador debería hacerse pruebas aleatorias, tanto a vacunados como no a vacunados. Y este mil personas estamos hablando que entonces el gobernador estará, el gobierno, el mensaje es que no estamos tan en emergencia como se alega. Bueno, si se crean las condiciones adecuadas tomando en consideración el espacio y que es un sitio abierto, pues ciertamente se cumplen con los parámetros establecidos por el CDC en cuanto a la sugerencia de llevar a cabo pruebas aleatorias, lo podemos consultar con mucho gusto con el Departamento de Salud y si ellos entienden que debe incluirse en el protocolo, con mucho gusto también lo podemos trabajar. Yo entiendo que se debería incluir porque después de los eventos, cuando salen los brotes, se dice que fue en un sitio en otro y se debería ser responsable con un evento tan grande que haya unas pruebas por si acaso surge tenemos el Omicron que es una variante nueva y todo el mundo está bien preocupado por la salud y esto es un evento masivo o sea que yo entiendo que el Departamento de la Salud debe estar más vinculado en términos de cómo vamos a proteger la salud de los que estén allí llevaremos su recomendación eh, no tengo más preguntas señor presidente bueno, antes de levantar los trabajos varios asuntos eh para la comisión es el, el, impacto, económico indirecto el evento. impacto económico indirecto lo anotamos compañero muchas gracias señor presidente solamente quería eh, hacer un comentario porque el compañero Rodríguez Aguiló que se hace referencia a que son fondos federales y que la deponente plantea que si no se utilizan se pierden precisamente ese es el punto de, de mi intervención inicial Estamos claros que son fondos elegibles, pero, pero fondos elegibles para una multiplicidad de asuntos, eh, dentro de los cuales turismo es una de ellas y el hecho de que sean fondos federales no quiere decir que al administrarlos y al elegir los, los asuntos eh, que entendemos que son prioritarios, pues, pues hay un ejercicio de, de, de responsabilidad al respecto. Así que el asunto de que no sean fondos locales no me parece que aliviana eh, la carga de responsabilidad en su uso eh, y de que sean fondos ARPA para los cuales el turismo es elegible, pues es elegible y son elegibles pequeños negocios y son elegibles eh, eh, non profit y son elegibles otro tipo de actividades eh, en el país. En el, en el ejercicio de análisis de ustedes, pues entendieron que este era un, un uso razonable eh, por el efecto que eso va a entender y eh, que eso va a implicar, y, y pues eso se, se respeta a esa la posición de, de la institución. Pero, pero me parece importante insistir porque precisamente ese ha sido eh, el mensaje y el entendido que se ha querido transmitir, de que, ah, es que si no los uso se, se pierden, no y, por, y mejor usarlos en esto. Bueno, no, lo que se van a perder es que eh, se pueden utilizar en otros asuntos eh, que otras entidades y organismos pudieran pensar que son de mayor prioridad. Ustedes entendieron que esta era una prioridad y, y esa es la posición de, de, del distrito. Ciertamente el señor gobernador nos hizo una asignación de 10 millones de dólares adicionales de fondos ARPA y de esos 10 millones únicamente se están utilizando 800 mil dólares en este esfuerzo los otros, el restante se está, como usted bien dice, identificando para otro tipo de actividad y no, cuando digo actividad no me refiero a otro tipo de, verdad, de, de, de este tipo de escenario de entretenimiento, sino de otras actividades que a su vez ayuden a a proyectar el distrito de convenciones claro, Sí, pero que no es que, que, no es que se pierden eh, se, se, se hubiesen utilizado en otras cosas eh, y se, el gobierno entendió que, que este era un buen uso y esa es la posición y se entiende, pero, pero no sugerir eh, que se estarían verdad eh, perdiendo o, o mal utilizando esos fondos, eh, se hubiesen invertido en otros aspectos si eso hubiese sido la posición y la política pública del Ejecutivo, la cual no son es mi, mi, mis palabras, muchas gracias señor presidente ¿Cómo no? Sí, pues así diciendo las cosas, directora tenemos la certificación de visto bueno de AFAP de los mil adicionales. Correcto. O sea, la certificación se o sea, le la... se le consultó a AFAP uh -huh. y a, la respuesta de AFAP fue que ya ese dinero estaba en las arcas de de la autoridad y que uno de los usos proyectados dentro de la asignación era en efecto los top tier events que podía proceder. Sí, con mucho gusto, claro. Vamos a solicitar las comunicaciones. Compañeros, antes de irnos, pues, recibimos esta mañana una comunicación de... Ya No, no, el último algún legislador cruzaba una cajita y no le fue bien un día. Bueno, eh, a los compañeros de la comisión, ok. Um, el licenciado... Medwally, de MRC Entertainment, eh, de California, Puerto Rico, pues, de California. Y se me escapa el segundo nombre, si la comisión... No. Michael Con el señor Michael Con en representación de la casa eh, productora, va a estar disponible para esta comisión, y les informaré en su momento, ya que se excusaron para hoy, porque... Hemos tenido una mala semana con la licenciada Metual, que le voy a hacer pasar por escrito los emails de lo que ella pensaba sobre las capacidades de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, pero ahora el General Counsel de la entidad se ha hecho disponible. Les notificaremos con esta misma semana y también les estaré notificando la fecha que don Tony Mojena estará disponible para disponer en esta comisión. Antes de levantar los trabajos, directora, agradecida por estar aquí en la mañana de hoy y hágase disponible de ser necesario, requerir su presencia de esta comisión, le consultaremos con doña eh, Teresita, eh, su calendario, que es una persona muy diligente en la autoridad del Distrito Congreso. Así será. Muchas gracias, buenas tardes a todos, levantamos los trabajos a las 10 y 55 de la mañana. Buen día, gracias.